El programa, a lo largo de los 18 años, ha venido consolidando eh, su trabajo en relación con organizaciones por fuera de la universidad y eso fortalece mucho siempre cada convocatoria. Es una actividad eh, que se vincula a las actividades de extensión de la, de la Universidad Nacional y de la Facultad, este, pero en este caso siempre nosotros articulamos con otras organizaciones, articulamos con la RISAM.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 es no cambiar, y si no cambiamos, la calidad de vida de la gente no va a cambiar. Tenemos una Argentina que trabaja mucho con pensiones y con subsidios, en vez de generar espacios de trabajo, de capacidad de educación y de protección de las personas. Obviamente hay una ausencia de la política pública y la discapacidad dentro de la agenda de la política pública, ¿no? y eso hace que las personas con discapacidad tengan más exclusión.